Hola lectores amigos, hoy vengo a hablar de Todas las de Reino de Laura Gallego, por, publicado por Montena. Eh, esta historia empieza cuando Cameria, que es nuestra protagonista, que es una da madrina que tiene un montón de ahijados, cada uno le, le cuenta su problema y le piden un montón de deseos. Algunos son más caprichosos que otros, pero ella por deber se los debería conceder, porque es una madrina. Pues todo empieza cuando le encargan pendiente de Simon, por razones que no vamos a esperar todavía, y Simon lo único que más desea con toda su vida, o sea con toda su alma y, y existencia en general, que está desesperadamente enamorado de la princesa Teria y quiere que sea recíproco, lógicamente. El problema es que Simon es un simple campesino, en, en plan, no es un héroe, no tiene sangre real escondida, no tiene poderes y parece un tanto imposible e incluso improbable. ¿Debería Camelia decirle a Simon que no se ilusione y que su deseo es completamente imposible? ¿O conseguirá conseguir lo que Simon pide? me gustaría aclarar que hay algunas cosas que sí son verdad pero hay otras cosas que son más subjetivas porque a mí me han gusta entra dentro de mis sentimientos lógicamente a lo mejor si a mí me gusta esto porque ha pasado esto porque a mí me gusta este tipo de historia o whatever pues que lo tengáis en cuenta pero igualmente intento ser siempre lo más objetiva posible y no te voy a mentir si me parece una mierda es una mierda y si me ha encantado como en este caso me ha encantado ni más o menos más rápido que otros libros de logro Gallego porque digamos que Laura Gallego ha dejado su manía de tener 14 capítulos por libro. este libro, por ejemplo, los capítulos son más cortos son una cosa de unas dos páginas o así. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es una página. Entonces, claro, tú estás, la estás leyendo y lees una página y dices, oh, venga, otro, otra página, venga, otro y al final, pues mmm, acaba. Este cambio mmm, ha conseguido que el ritmo sea muchísimo más ágil y más rápido que otros, por ejemplo, con memoria Lindus. Había capítulo de 50 páginas que me cansaban un montón. Como estoy explicando ahora mismo, está clarísimo que soy bastante fan de Laura Gallego. Para empezar, me me gustaría deciros que, aunque la, la trama suene muy Disney, porque está dentro de la madrinas madrina y entonces hay un montón de cuentos que conocemos todos, ya sea por Disney o por los hermanos gris, o en general, la palabra lo dice, son populares, este mundo de magia y eh, digamos que Laura coge esos cuentos, pero mm, los personaliza, o sea, le hace como un truquechillo, para que me entendáis. Personalizada por ello, pues muestra la gran imaginación que todos sabemos que Laura posee que a quién se le ocurre este tipo de historia solo a ella. Eh, también debo decir que aunque suene muy Disney, es decir que esto va a ser muy, muy obvio, ¿no? Yo las películas Disney las adivino siempre. Eh, tengo que decir que no es todo tan bonito como parece. Seguramente os sorprenda algo que pase en el libro. No digo nada más, pero... Me he dicho antes, no es todo tan oscuro como parece y, hay, y os puede sorprender y, por ejemplo, la de página también me pasó con otro libro, que no voy a decir. Pasa algo que es como, vale, ahora pueden pasar dos cosas. Que ame lo que pase después o que me haya estropeado todo y odio muchísimo este libro. Y como podéis adivinar, pues me ha encantado el giro de tuerca que le ha dado a la historia, personaje, y eh, tengo que decir que todo está muy bien construido, aunque al principio parezca que esté muy estereotipado porque el protagonista es el típico mozo de cuadra que está suspirando por la princesa. Y el pobre está ahí en plan de... Oh. La verdad es que la princesa no es la típica princesa ñoña, dulce, no. Ella va con las cosas claras, dice, no me quiero casar, pero tampoco voy a decir que no. Yo soy independiente, fuerte, y lo voy a hacer todo. Altanera, preciosa y orgullosa. Camelia también es un personaje de que todos deberíamos aprender porque es un personaje súper trabajador, compasivo, intenta ayudar un montón, y a veces no le da tiempo ni para ella misma. Y no, tampoco debería ser así. Es una persona que, que está muy entregada a su causa y que intenta conseguir todo lo que se propone y a veces, pues, tampoco puede ser. Debo decir que mi personaje favorito es uno de los amigos de camelia o sea, una de las criaturas mágicas que aparecen en la obra. Me, me, me parece fascinante porque a pesar de que el personaje te lo haga mal, te arrepiente y puede pedir perdón y ayuda y está en los momentos que verdaderamente valen. Aparte de eso, es súper leal, muy divertido y, o sea, tiene sus cosas malas, pero a mí me encanta obviamente también me gustaría está muy bien caracterizado Surgen de una base que a lo mejor puede ser estereotipada, después como tú te lo crees, está muy bien hecho muy bien construido y son muy humanos verdaderamente, Que la mayoría de ellos, algunos sean criaturas mágicas, pero aunque no aunque no te caigan bien o no estés conforme con sus decisiones, las puedes llegar a entender y decir vale entiendo que lo hagas aunque no lo haría yo o etcétera y ya para finalizar me encantaría decir al final a, a algunos lo odiaréis, pero a mí me ha encantado. otra otra solución para el problema que se, que se planteaba al final de las páginas. Es decir, el final me parece sublime. En conclusión, os recomiendo mucho este libro si amáis las películas Disney o los cuentos clásicos. Pero igualmente, si no lo no, amáis o no hace mucha gracia, también recomiendo que lo leáis y os a llamar la atención porque no todo es lo que parece. Como he dicho, antes. y te aseguro que si te encantan las películas Disney, mmm, lo amarás con todo tu corazón, como yo lo he hecho. De he hecho, ahora mismo que estoy hablando de me apetece releerlo. Si os gusta Laura Gallego o si os gustan las películas de Disney, tanto como a mí. Un beso, adiós.